Saludos cordiales, Prislines de todo el mundo. Si queréis saber de España de primera mano, este canal de PRIXLINE es vuestro canal. Hoy vamos a hablar de dulcitos, NIES y empadronamientos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues por lo que estoy diciendo, vamos a hablar del tema del empadronamiento, algún detalle que ayer se me olvidó. Luego eh, me habéis preguntado en sobre esa me habéis preguntado si puedo trabajar con la tarjeta blanca lo vamos a tratar también y vamos a hablar también un poquito de la visa de estudios vale un par de detalles que nos dije en el vídeo del otro día que creo que son importantes y por último si hay alguien de los que estaban en dinamarca que me habéis puesto comentarios de un vídeo que hice hace unos meses de una chica que estaba en dinamarca que se quejaba que entre comillas estaba secuestrada habéis mucho dicho que no es así os he invitado a que vinierais a zoom si estáis aquí ahora en la sala pues os voy a dar la palabra y lo hablamos. yo como no estaba en dinamarca no lo sé yo aquel día hice el vídeo y lo que me dijo la chica me lo creí punto vale pero yo no tomo parte porque no estuve allí bueno a lo que vamos Prilines. bueno quiero saludar a todos los que estáis en españa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 incorporar si alguno de vosotros está en algún país que no he mencionado que me lo diga en cualquier comentario por cualquier medio y le añado a la lista. Nos lo he dicho, soy Luis en directo todos los días. Muchas gracias a los que estáis ahora mismo en el salón de Zoom, a los que veis luego este vídeo en YouTube o en cualquier otra plataforma y por supuesto a los que os estáis incorporando al, al vivo, al directo siempre, emitimos en directo. Os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones ¿eh? ojo ponerlo todo en cuarentena contrastar todo lo que la información y no os quede lo primero que os digan por ahí vale que muchas veces hay mucha información por ahí tóxica sobre todo en facebook eh, os recuerdo también que estamos en el grupo en telegram las 24 horas ¿vale? el que quiera participar o ayuda en telegram tiene el enlace debajo de este vídeo y nada os invito a los que estáis en el vivo que pongáis las preguntas en el chat y los que veis luego que pongáis las preguntas y vuestras reflexiones en los comentarios así aumentamos la inteligencia colectiva entre todos vale y nos ayudamos porque nadie sabe todo si cada uno vamos poniendo nuestro granita de arena aumenta mucho el conocimiento de todos vale bueno tema de hoy vamos a voy rápido ayer el tema del alquiler os dije que podíais coger a cualquiera que estuviera en el domicilio ya empadronado y que podríais iros con él al ayuntamiento para empadronaros. Bueno, eh, creo que no me expliqué bien, o algo no dije bien. Eh, puedes coger a cualquiera que esté allí, ya empadronado, pero que tenga él el contrato del alquiler hecho. ¿Vale? Que, que os quede esto un poco claro, porque yo creo que no, o no lo expliqué bien, o yo no me leí lo que venía debajo. Vale, podéis, o sea, el dueño del, del piso o, o de la habitación ya no es necesario que vaya con vosotros al ayuntamiento. Podéis ir con cualquiera que esté empadronado, pero que figure en el contrato del alquiler. ¿Vale? Como inquilino. ¿Vale? Quede que hecha la aclaración. Ah, y otra cosa que os digo. En la campanita, bueno, ahora lo de la campanita os lo dejo luego. Para, para cuando os pida el like, os, os digo una cosa de la campanita que me he enterado de, a través de YouTube. Bueno, puedo abrir una cuenta corriente con pasaporte visto por ahí alguien que preguntaba si podía abrir la cuenta con pasaporte y una un, alguien le respondía que no un no rotundo pues no es así eh, con pasaporte podéis abrir la cuenta es difícil eh, pero muchos de vosotros la habéis abierto por ejemplo la habéis abierto usando el banco n26 o usando monese luego está la tarjeta de correos vale que os la dan no es una cuenta corriente pero es una tarjeta donde podéis ir emitiendo el dinero y también hemos hablado en otros vídeos, veros los vídeos. El Santander, por ejemplo, si estás matriculado en una universidad, no te pone ningún problema. El otro día en un vídeo lo comentabais uno de vosotros. Te puedes abrir una cuenta solo con el pasaporte. Y también otros de vosotros habéis dicho que con el bbva o con Bankia, la cuenta básica, hay posibilidad de abrirla. ¿eh? Si, es, si es posible. No es que sea lo común. Muchos bancos empiezan. No, no, el NIE, el NIE. Pero si rebusquéis y lucháis, por eso os digo que no os quedéis siempre con lo primero que os digan. Sí se puede abrir con el pasaporte. Tema del NIE, cómo sacar el NIE, mira, para el NIE, os lo digo muy brevemente, veros los otros vídeos, todo esto es porque me lo habéis preguntado rápidamente, el NIE tenéis que tener un motivo, una relación socioeconómica con España, es lo que dice la ley, y se puede sacar tanto estando aquí en España, como incluso estando fuera de España, siempre que tengas ese motivo, aquí tenemos en la sala a Jason, ¿eh? Jason se sacó el NIE desde el consulado de Colombia, mm, espera, que le pongo aquí, Jason, ¿fue así o no? Hola, Díselo brevemente. ¿Te sacaste el NIE sí, o no? Sí, sí para, para decirle dos cosas: de una es, se sacó el NIE, igual yo ataché esta parte acá. Muy bien. ¿sí? Eh, este es un, un número que le dan, eso le llega al correo electrónico. Y lo de los bancos, se puede sacar con pasaporte. En BBVA lo saqué con pasaporte. Muy bien. Ya, obviamente, en mi canal de No Más y Más, si alguno quiere ir a. Claro, a, a, allá, a, Jason, a Jason le recordamos, eh, eh, tenéis un caso práctico que él lo ha sacado y, como él, muchos otros prisliners lo han sacado. vale Jason lo sacó en el Consulado de Colombia, dijo eh, el motivo y le dieron un NIE. Le hicieron relleno formulario, total, total que al final le llega en email, como él lo ha explicado. Y vamos, que se puede. Es que he visto algún caso por ahí que alguien preguntaba, no en el chat de prisliners, no, por otros lados. Y le decía a alguien no, y claro, la pobre persona se quedaba así triste. Bueno, vamos a matizar. A lo mejor no es lo común, pero se puede sacar. Más cosillas: eh, ¿Puedo trabajar con la tarjeta blanca? Sí, siempre que se haya cumplido los seis meses. Hay una orden del ministerio que lo dice en el canal de Telegram, la tenemos colgada. Vale, y también otra manera: eh, eh, estáis preguntando mucho cómo, cómo, me, cómo puedo yo ya trabajar si se me han pasado los seis meses de tarjeta blanca. Pues os lo digo de dos dos maneras rápidas una ir a un letrado ya está el que se quiera tenga el dinero y tal pues pues otra como se lo sacó Vanessa Vanessa mandó un email a la tesorería de la seguridad social ¿Eh? el documento lo tenéis colgado en el grupo de telegram insisto el que no esté en telegram tiene debajo el enlace total que mandó el email al allí al, al email que ellos ponen y que mandó ella mandó su, su copia de su tarjeta blanca y mandó la resolución del ministerio oye a los dos o tres días le llegó un email con su número de seguridad social de afiliación a la seguridad social y me lo comunicó y a todo lo que me has preguntado se lo he dicho vanessa quién es vanessa ha salido en otros vídeos ¿Vale? o sea tenéis esas dos formas que lo tra os lo transmite un profesional o mandarle un email a la tesorería de la seguridad social con la copia de la resolución y la copia de vuestra tarjeta blanca que se ve que ya han pasado los seis meses y os mandan el número de afiliación a la seguridad social más cosas los estudios lo que hablamos el otro día me remito al vídeo del otro día es una buena manera, pero os aconsejo una cosa que he visto otra pregunta: ¿Cómo puedo sacarme la visa de estudios? Pla-pla antecedentes penales, pla-pla. No, bueno sí, sí para casos a lo mejor tal, pero si por ejemplo ya estás en España y no y no vas ahora a volverte a tu país a por los antecedentes penales, pues te buscas un curso de hasta seis meses, te van a dar lo mismo el permiso de estancia por estudios y en ese caso no te piden el, el certificado de antecedentes penales. Ya está. Y luego a los seis meses lo puedes ir renovando por otro. vale Porque si es más de seis meses, sí que te piden el certificado de antecedentes penales. Tenemos eh, un caso, claro, que pues me parece que Mauricio, pues claro, a lo mejor a él no tiene aquí sus antecedentes penales, pero si se matricula en un curso de hasta seis meses, no le piden los antecedentes penales. Se puede matricular. Y me dice, ¿y qué pasa a los seis meses? Pues a los seis meses él lo renueva y ya está y se saca otro y así y así puede estar hasta los tres años si quiere y luego pedir el arraigo social y mientras ha estado totalmente regularizado eh, podrá conducir si lo gestiona de su permiso de conducir etcétera etcétera etcétera y por supuesto tendrá un IE, vale que con eso te lo dan a ver hacer lo que cada uno queráis pero os doy consejos porque es que he visto una respuesta a alguien que quería el, el, el, la, la visa de estudios y le decían no no antecedentes penales no sé no bueno pero si es de menos de seis meses no y bueno ya paso a los PRISLINES que están aquí en zoom. Le he prometido el primero era Rubén para que nos haga la pregunta. Le doy paso. Rubén, eh, eh, te activo el micro, te lo activas tú. Ahí sí, lo tienes. De... Haz la pregunta tranquilamente, Rubén. Mira Luis, es que yo estoy aquí en, en... yo estoy en Esto es de Castellón. Y estoy trabajando con una empresa. No tengo documentos de nada. El pasatopo, ¿Cuánto tiempo llevas, Rubén, en España? Pues llevo dos meses pasaditos, porque yo llegué el 26 de, de febrero. Yo llegué a las 6 de la tarde aquí donde estoy, a Carlos Llegué a, a las 6 de la tarde y el 27 a las 8 de la mañana empecé a trabajar. O sea, fue rápido. De inmediato. Inmediato. Entonces, en realidad no me ha quedado tiempo ni de ni de poder ir a buscar dónde sacar el NIE. Nada, nada, ¿sí? Y las personas para las que estoy trabajando, les ha gustado mi trabajo y están tan interesados que me dijeron que tengo un, un contrato de trabajo ahí disponible con ellos para para poder tomarlo, pero pues no sé qué debo de hacer o si es posible, ya que pues todavía bueno. estoy dentro del tiempo de Sí, ha venido bien, os digo, el bicho ha venido bien para estas cosas, porque muchos de vosotros, por eso os digo, por favor, que le recomendéis el canal de Prisline a mucha gente que no lo sabe, porque a vosotros os está salvando el bicho, entre comillas, porque el bicho ha congelado los plazos y ahora le voy a pedir a Milton que te dé su opinión cómo que te recomendaría él. Cada uno te damos nuestra opinión, vale. Luego si quieres te doy yo también vale, la vida mía. Pero escucha una cosa, es muy importante. Ya no solo que pongáis el like, que yo esto lo hago de, mo, de tu propio y no os estoy pidiendo ni que me llaméis, ni que soy abogado, que me contratéis. No, yo lo hago para daros algo, ¿vale? Eh, como lo haríais cualquiera de vosotros, estoy convencido. Bueno, a lo que voy, que aparte de poner el like, que me parece muy bien, suscribiros, el que lo esté viendo y no esté suscrito, y decírselo a vuestras amistades. Porque, por ejemplo, Rubén ahora va a tener una solución. Pero si no hubiera habido el bicho y no le hubieran congelado el plazo, seguramente ya se le habría pasado la solución. Vale, entonces, hay muchísima gente que viene que no se ha visto en los vídeos de Preeline, en la trampa del turista, por ejemplo, ¿eh? y otros muchos, y caen en la trampa. ¿Y qué pasa con eso? Que le tocan esperar tres años, entre comillas, de desierto. A ver, que el desierto se pasa, ¿eh? pero si podemos evitar el desierto por, por vernos unos cuantos vídeos, pues yo creo que es una buena opción. Y no os estoy pidiendo nada, solo que es por vosotros. Te va a responder Milton que prefiero que lo hagáis vosotros yo y luego entre todos pues también te ayudamos, ¿vale? Rubén, ¿lo has escuchado? No, Milton, amigo. Sí, sí, ya escuché. Vale, más o menos Tú qué extraño? le aconsejarías a Rubén. La empresa lo quiere hacer un contrato de trabajo, ¿es cierto? Sí. Te quiere contratar y te quedar de alta la seguridad social. No, de alta no, porque pues pues yo no estoy inscrito ni siquiera en la seguridad social, nada, ni empadronado, nada, nada. Yo tengo una solución en la cabeza, pero quiero dejar que sea Milton u otro que la ofrezca, y si no, pues yo os la digo. Yo ya le veo una sí. solución. Y, pues y, y, y lo hemos hablado hace, al comienzo de este vídeo, pero quiero haceros un poco pensar a, a la audiencia también, a los que veis luego el vídeo, ¿eh? ¿qué solución le podríamos dar a Rubén, que está trabajando en B, que llegó el 26 de febrero? Todavía está en sus 90 días de turista no y hay una empresa, nada. escucha, que le quiere contratar. Pero claro, él ha venido de turista. Ojo, no han pasado los 90 días gracias a que el bicho le ha bloqueado los plazos. Sí. Alguien que sepa la solución, si la sabe Milton, que la diga. Y si alguien en la sala de Zoom la sabe, o en el chat, o en el comentario, antes de que siga el vídeo para adelante, que active el micrófono y lo diga, si queréis. Y si no se la digo yo, pues yo ya tengo una posible A ver, todo tiene muchas soluciones en esta vida. ¿eh? Yo tengo dos soluciones. Dos pero soluciones. Vale, bien. pues ahora no las dices. Pero alguien más que tenga alguna solución. Ha hablado Ana yo Victoria, tengo... ¿no? Sí, dos vale, soluciones. Pero espera, espera, ahora no las dices. Milton, ¿se te ocurre alguna solución? La más sencilla, que, que hago una visa de estudios. Para ¡Ah, para está! El... ¡Ya está! ¡Ya está! <risa> ¡Lo has ¡Lo has cuadrado! <risa> <las> cuadrado. <risa> Esa es la más es la, la más sencilla la más sencilla es una visa de estudios o sea, no, de menos de seis meses para que no te pidan los antecedentes penales no te vas a volver a tu país a por los antecedentes un cursito baratito a ver cada uno su opinión si quieres un curso caro bien uno baratito te vale y puedes trabajar pides pides el permiso también luego de trabajo y puedes trabajar tus 20 horas hasta si la empresa le quiere hacer un contrato para afiliarlo del todo, se tiene que volver para su país. Exacto, vamos a ver qué nos dice Ana, ¿vale? Pero efectivamente, pero ya por lo menos con la mitad ya tendría sus 20 horas, su seguridad social, oye, y lo demás yo no digo que hago que no haga, que lo hable, pero vamos. Dinos Ana, ¿cuál es naturoso? Sí, bueno, era la, la de la la espera, espera, espera. espera. Pido brevedad a todos y os pido, la de estudios, ya la hemos dicho. ¿Cuál era la otra que tú tenías? Si no, bueno, y si eran dos que no eran estas, dilas. No, no, tenía, tenía esa misma y además el tema de que. de, de volver a su país, pero. ¿Estás enferma? Mm, sí, sí, sí. Vaya, lo siento, Ana. Lo digo es más que, que nada que eh... para que no te regañen, que luego dicen que. que. Bueno. No, no, estoy en... Estoy de Estás un poco malito, vale. Bueno, entonces la era la de estudios y cuál era la otra que tú habías pensado. Y el tema de que se tenía que volver a su país, vale, ya, pero, pero lo no, habías hombre, pensado igual. Claro, intentamos sin eh, volver al el país. El tema es que yo quería preguntar. No, no, pero ahora es la solución, luego preguntáis, luego levantáis la mano a las preguntas. Sí. sí. Venga, luego. Bueno. A ver, eh, Rubén. Dudas. o repreguntas porque a tu país no quieres volver, ¿no? Luego vas tú, ¿eh, Tatiana? Rubén, no dudas, te quedan dudas a tu país no quieres volver, ¿no, amigo? No, no, no, no. Vale, o sea, esa no, la descartamos. No, no. Te queda la de estudios con la que puedes trabajar 20 horas, de forma regular, con seguridad social, con todo, con tal, pero 20 horas, es el límite. Por lo menos 20 horas en A. El, mírate el vídeo que hice hace la semana pasada de. lo tienes ahí todo detallado, ¿vale? Pero, ¿alguna duda vale. así sobre la marcha? No, en realidad no, ya como tú dices, voy a buscar el video y. Claro, nada, mírate el vídeo. Sí, no, mira, te, hizo te hizo digo esto. si quieres cómo se llama. Espera. Y. A ver, espera, que te lo busco aquí mismo. Es que la, es la solución, porque hombre, la otra solución que te hubieras ya venido con, el, con la visa, pero claro, es que eso hasta que te lo dan. Pero. Te veo bien, amigo porque lo más sí, importante no, no, lo más no, importante que lo sepáis bien. todos líneas es que alguien nos quiera contratar yo estoy súper bien luis porque la empresa me está ofreciendo el trabajo ¿sí? por ellos me dicen que si no se puede por ellos y que hay alguna opción por el campo pues también me pueden hacer un contrato por el campo pero que ellos quieren que yo siga ahí y pues a mí me pagan el, el, el sueldo y me dan el hospedaje entonces qué más puedo pedir sí? En estos días claro. de cuarentena no me he preocupado por pagar un, un, un, un una habitación ni nada. Mírate, mírate el vídeo La mejor manera de venir a España y trabajar se llama. Está cuatro o cinco vídeos para abajo. La mejor manera lo voy a poner aquí en una tarjeta de todas formas. La mejor manera de venir a España y trabajar, ¿vale? vale Te lo estudias sí. y si quieres cualquier duda mañana o pasado estamos todos los días aquí. ¿Te metes? No sé quién me está activando aquí el vídeo, el Jugaway este, que no se ha puesto el nombre y está activando el vídeo, o sea, el audio. Eh... Paso a la siguiente pregunta. Los que estáis en Zoom, que sois muchos, tenéis que tener el, el audio en silencio. Lo activáis cuando vais a hablar. Brilenes. Voy a pasar la voz a Tatiana. Actívate ahora el audio ya, Tatiana. Y haz tu pregunta. Preséntate lo primero para que todos te conozcamos. Y haz tu pregunta. A la audiencia buenas, tardes, eh. y buenas noches Buenas noches. soy venezolana bueno ya llevo este 13 años aquí en españa tengo la comunitaria mi hijo y yo y quiero solo eh, este, para sacar la nacionalidad después pues. pero no sé cómo hacerlo y me cobran mucho dinero ya saben los abogados Tampoco te metas mucho con los abogados que estos vídeos lo ven mucho los abogados también. Ya. Pero, hombre, también tienen que vivir ellos de algo. <risa> claro. Tú le estás haciendo a través de abogado, la tuya. La mía sí, porque yo la hice en el 2016. Y me cuéntanos los pasos que has hecho un poco. Venga, y ahora te ayudamos con lo de tu hijo, para que no sepa claro. la audiencia lo digo. Bueno, yo fui a, me tocó porque pedí cita, tú sabes que para pedir cita tarda mucho. Y yo pedí y me dieron en Alicante, viajé para Alicante, hice mi examen y este, me dieron la respuesta rapidito y después de ahí tengo que esperar un tiempo. Y aún supuestamente está en trámite desde el 2016 y aún estoy esperando. Ya tengo el, el número de expedientes y, y espera yo le voy a dar paso al doctor don oscar que, que como él es, es, es letrado es abogado a ver un poco que te dé su opinión supongo que es tema de plazo sobre todo porque muchas veces yo a veces la, la labor de, las, de los abogados la admiro porque menuda paciencia tienen que tener muchas veces porque menuda lucha tienen contra la administración porque muchas veces si la administración está atascada por muy bueno que sea el abogado ahí yo rompo una lanza a su favor ¿Qué le quiere usted decir a Tatiana, a Oscar, Fíjate, paisana, pues, yo venezolano. venezolana. <risa> Mira, normalmente cuando se hacen las solicitudes de nacionalización en cualquier país, como dice Luis, los procedimientos administrativos ahí son bastante, bastante lentos. En el caso tuyo, que ya tú hiciste la solicitud de nacionalidad, tienes que esperar la resolución tuya. Al, al tener tu, tu resolución automática, después tú haces la de tu hijo y eso es casi que... que inmediato eh, la secuencia con el hijo tuyo. Este, un procedimiento de nacionalización está más o menos, si necesitas asistencia, un abogado en España por lo menos cobra como 400 dólares. Okay. Pero una vez que está introducida, o sea, tiene que ser algo muy, muy, muy eh, así raro que no te aprueben la nacionalidad. Además, tú tienes mucho tiempo. Tatiana, ¿quieres decir algo? Bueno, espera. <ríe> Me toca que esperar. Es que no queda otra, ¿verdad, don Oscar? Sí. Sí, ahí no, ahí no queda otra alternativa. Tienes que esperar. Ya presentaste el examen, te mandaron la, sí. la, la, la, la nota del examen. Sí, apto todo, todo o sea. ¿sabes? Y para, y para el hijo le recomienda esperar a que ya tenga la suya, ¿no? Sí. Y Tienes que esperar pero, que te salga la tuya y eso es casi que, que inmediato. No, irá más rápido, eso. mucho más rápido, ¿verdad? No empezar ahora desde cero con la del hijo. ¿No, don Oscar? No. Claro. Pero él tiene 19 años, supuestamente dice que hasta los 21. Hombre, yo creo que te saldrá antes de los 21. ¿Cuántos llevas ya <risa> esperando, Tatiana? ¿Cuántos llevas ya? Que se me ha ido. ¿Cuántos llevas ya? <risa> Bueno, tres años Tres años, José? yo creo que ya tiene que salir Oye, y no hay algún... <risa> Si no cambias el procedimiento después ya. No bueno, me hagas reír, o sea, es... Yo tengo otro hijo, pero él sí tiene La nacionalidad ¿Y de Tiene qué? seis años, pero su papá Es español, le salió rapidito Ah, claro De momento nosotros tenemos la comunitaria Pero ese hijo suyo, si tiene 19 años Será hermanito suyo Sí <risa> Ya me lo han dicho <risa> Bueno yo no, no, no me meto prilines yo no me meto si queréis añadir algo vosotros lo decís voy a ir dando paso eh, a ver vamos a ver eh, Milton quieres decir algo no no porque tienes el audio ahí activado no, Mauricio pues. venga Mauricio tiene levantar la mano vale los que queréis decir algo pero cosas que aporten ¿eh? Pero cosas que aporten de tanto de pregunta como de eso de, como de respuesta Mauricio, venga, amigo. Buenas tardes a todos, cómo están, eh, señor Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tengo algo para decir. Yo estoy averiguando el, el centro. Pero me dicen que empiezan en septiembre. Si yo me matriculo hoy empiezan. Vamos en septiembre. a ponerles en exacto. Vamos a poner ese antecedente muy rápido. Mauricio está hoy buscando por un lado un curso porque a Mauricio cuando quiten el, el estado de alarma no sabemos si lo quitan bueno, cuando lo quiten le van a quedar dos días y está buscando un curso para matricularse. Y ha ido hoy a, a hacer la gestión. Sí, sigue, Mauricio, sí, sí, un poco sí, para que toda que la que audiencia conté. se ponga en situación. Sí, entonces qué pasa, entonces. Eh, yo llegué aquí con visa de. Perdón, perdón, llegué aquí con carta de invitación. Quiero quedarme de manera legal, la manera más fácil y rápida que encontré, la manera de estudiar. Ahí para resumirles, ¿qué pasa? No estoy empadronado, ya encontré. ve Ya fui a la oficina de empadronamiento, me dice que es por medio de. Eh, es online, se está haciendo por internet. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ya encontré el, el instituto donde puedo entrar a estudiar qué Pasa, me dicen que si me matriculo hoy, pero empiezo a, a estudiar en septiembre. La pregunta mía es: ¿sirve? Era así, me matriculé hoy. Si te admiten, a ver si te admiten y tiene la carga horaria, yo creo así que así empieza a estudiar en septiembre. Así empieza a estudiar en septiembre. La, la pregunta es muy buena. Ahora le preguntamos al letrado de Oscar, pero es que es que efectivamente estás tocando varios temas muy importantes con, con el tema del bicho. Ahora están mandando Pero... muchos cursos, esperad, esperad, no me interrumpáis. Con el tema del bicho, están mandando muchos cursos a lo online. Normal, porque no quieren a la gente juntita en las aulas. Pero ¿qué pasa? Que la, el permiso de estancia por estudios o la visa de estudios te permite estar, te, no, no es que te permite, te exige una carga horaria presencial. La que Es, es la lo de contrario tercera. del bicho. Eso es lo que tú estás planteando en caso práctico, lo que te ha ocurrido, ¿verdad, Mauricio? Sí, señor. ¿Qué querías decir, Mirta? Por la voz me parece que eras tú. Di lo que quieras, ahora seguimos. Venga. Sí, disculpa. Hola. Hola, Mauricio, pero el problema tuya es que tú tienes que tener la carpeta lista cuando levanten en el estado de emergencia. Entonces, a ti te conviene registrarte ya. Ah, ok, ok. Sí, porque eh, quería preguntar eso, porque pues me iba a matricular, pero me dicen, bueno, usted empieza a estudiar en septiembre. Y yo no importa, ay, pero tú metes tu carpeta cuando se levante el estado de emergencia y tu curso empieza Estoy de acuerdo, estoy ya. de acuerdo con Mirta y con lo que te decía ayer el señor Letrado con Oscar, eh, que prepare la carpeta, la metas y aunque empieces en septiembre eh, es que van a tardar yo creo más en darte lo okay, que Mauricio. Sí señor. Yo sí. creo que van a tardar más, fíjate en darte lo que hay que en septiembre, no lo sé. Okay. Pero vamos, yo votaría por meterla, porque es así que te la dan presencial, ¿no? Este. Este de septiembre. Okay, okay. ¿Te, ¿Te dan presencial o no, Mauricio? Mauricio. Sí, señor, sí señor, me dan presencial. Me dan presencial, pero en septiembre, claro. Yo, yo lo metería este, sin lugar a dudas. Don Oscar, ¿quieres añadir algo del tema este? Sí, fíjate, Mauricio, si te lees la ley de España, la de migración, en el artículo 38 te fija eh, lo dice muy textual, que seas admitido, que empieces en septiembre es otro cuento, es lo que te tiene que hacer que tú agarres, te le pagaste te registraste y ellos te den la, la emisión que fuiste admitido eso es lo que te pide la ley empieza después no importa y como dice la chica que estaba hablando ahorita introduce la, introduce la carpeta para que paralice el tiempo si hay alguna observación, ellos te van a dar un tiempo adicional te van a okay. mandar una carta, eh, si falta algo, Mauricio, no te preocupes que no te van a decir fuera, ya no, faltaba un papel. Ah, no, te van a mandar okay. una carta, como dice Don Oscar, diciendo, oye, que nos falta, no sé qué. Eh, Tiene usted, yo qué sé, 10 días para traerlo. Okay. Es, es importante... Es, es importante. Te da más chance de succionar. subsanar. Subsanar, exactamente. El... Te van otra a... otra cosa, Luis. Eh, este instituto me dice que me da la carta para el visado también. Perfecto. Me dice, me dicen, dan la carta para el visado. Entonces, pues, yo lo veo muy, muy viable, ¿no? Sí. Oye, es, a a el curso realidad. de qué es? Eh, de veterinaria. Vale. ¿Has mirado en el buscador ese si está entre los centros reconocidos estos que tienen? No lo he mirado, pero aquí me mandan un boletín donde, donde está registrado en vale. el Ministerio de, de Educación. Vale, ese, sí. Pero, eh, ¿os acordáis que en el vídeo del otro día os puse debajo el enlace y en Telegram lo tenemos también? El enlace oficial del gobierno de España, donde ahí tú metes el centro y te dice sí, el propio sí. gobierno de España si está autorizado o no. Hazlo también, no te cuesta, eso son cinco minutillos, ¿vale? O menos. Ok, ok. Vale. Okay, okay. Okay. Eh, te ha quedado claro, ¿no? Porque además te lo hice el letrado en Oscar, ¿vale? Sí, señor. A, aparte, ha sido a lo del ayuntamiento, a ver si sabían algo del empadronamiento. Déjame adivinar, déjame vez. adivinar que seguro que todavía era la primera noticia. Pero vamos, no lo no cuentas tú ahora mismo, porque como salió el sábado y estamos a martes, ¿no? Fui al sí, ayuntamiento. Sí, fue al ayuntamiento, inclusive me encontré con el señor Félix, el que ayer me preguntó. Ah, los pues encontrasteis viven. al final. Sí, señor. Y fuimos con él y no están atendiendo de manera presencial, debe ser de manera online. Ah, vale. Bueno, pues eso... Hay que esperar un poco, o oh, mira, ahora cuando te saques esto de estudios, ya te vendrá con un NIE y ya con el NIE también podrás hacerlo incluso online, las gestiones. Ok, ok. Pero, o sea, vamos, yo os voy soltando a todos ideas rápidas, ¿eh? Prilines. Venga. Pues, ¿quieres añadir algo más, Mauricio? Ya está, ¿no? Venga, vale. Más preguntas. Camilo, venga, Camilo, te toca. Yo según me va saliendo aquí, os voy dando paso. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Camilo. Eh, no, era para preguntar referente también a lo de Mauricio. Sí. Bueno, si sí, el sistema de alarma eh, de emergencia se pospone, digamos por decir algo, que las instituciones no abran sino hasta febrero del próximo año, él ha hecho todos los trámites este año, ¿la visa se la darían para el próximo año? Mira, lo que le van a dar no es una visa, es un permiso de estancia por estudios. Es casi igual que la visa. La visa por estudios te la dan cuando la pides fuera y no has venido y entras con esa visa. Y lo mismo el equivalente estando en España en la estancia por estudios. Sí, sí que, o sea, si lo presenta, es lo que dice don Oscar. Eh, ya está la carpeta metida y se le vuelve a congelar el plazo, independientemente del bicho o el no bicho. Pero yo creo que el bicho para... para esas fechas tiene que estar ya súper quitado, ya no se están sacando. ¿Te ha quedado claro, Camilo? O ¿Quieres repreguntar? Eh, no, a mí sí me quedó claro. Perfecto. Entiendo. Vale. Mauricio, ¿quieres decir algo? Que tienes la mano levantada, te la bajo, ¿no? Vale. Jason Arango, venga. Os pido brevedad, eh, Como eh... a todos, cosas concisas, ¿vale? Y que aporten, que sumen preguntas o respuestas. Venga. Vale, listo. Lo único que les quería comentarles sobre el tema es que hablaban de los bancos. Eh, los que les consejo son Santa Fe, BBVA y el otro que es Pinchincha. Son los tres que más se puede facilidad tener la, las cuentas, abrir una cuenta y sin ningún problema. Solo les eh, hay uno que creo que es BBVA que le siguen que tenga seguro pues obviamente ese seguro le puede servir para lo que es la sacar la visa de estudio podría valer porque la visa de estudio es lo que te piden jason es que no vale el seguro de viaje pero ya no se mete no. En nada más por cierto había una mujer Exacto. que me que contactó conmigo que quería venir aquí al canal a explicar lo de los seguros porque se dedica al mundo del seguro y yo le dije venga pues, pues vente cuando quieras si estás viendo el vídeo dímelo que yo te invito yo no, aquí no hago publicidad de nadie, pero cada uno puede venir a aportar sus conocimientos oye, y luego si hacéis negocios con un invitado o no, eso ya es cosa vuestra con ellos. Eh, que yo quede claro que no que no percibo nada, pero tampoco, oye, si una sabe de seguros puede venir a los seguros, como si viene un letrado o como si viene quien sea. Que os quiero decir una cosa, que pongáis un like por fi si os estamos aportando información, ¿vale? Y si lo veis luego, campanita, suscripción, porque siempre emitimos en vivo y una estadística que me ha dicho YouTube. Que solo el 35% de vosotros tenéis la campanita activada. Ojo. De cada 100 suscriptores, solo el 35 tenéis la campanita activada. Y de ese 35, solo el 27, ojo, tenéis la campanita activada con las notificaciones en el móvil. Porque podéis tener la campanita activada, pero si al móvil le tenéis deshabilitado las notificaciones de YouTube, tampoco os va a avisar. Si queréis participar aquí en los vivos, aparte de suscribiros, activad la campana con notificación en el móvil. Entonces, siempre que emitimos, os va a avisar. Eh, no tenemos una hora exacta. Eh, ahora está siendo sobre estas horas. Pero no os puedo decir una hora exacta porque yo dejo un poco que, que estéis. Eh, los que queréis participar también tenéis el enlace debajo del vídeo para Zoom. ¿Vale? Venga, sigo con más preguntas. Vamos a Hola. ver. Queremos preguntar. ¿Quién está hablando? Eh, la mujer sí. de Jonathan. Soy sí. Janet. Sí, yo también quiero preguntar. Vamos a ver, tenéis que levantar la mano virtual y yo os voy dando paso, Prislines. Voy a dar paso a Paola Félix Blackberry, no sé cuánto. Venga. Paola. Aunque ahí veo a un hombre. No, pero te tienes que reiniciar el audio. Bueno, pues mientras descubres cómo se reinicia el audio, el audio, a Jason ya le he dado paso, ¿no? Madre mía, qué guerra me dais, Prislines. Qué guerra me dais. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Que hable el que estaba hablando? Que se active el audio. ¿Esa persona que ha, que ha empezado a hablar? Jonathan. Era Jonathan, pues venga. Habla, Jonathan. Vale. ¿Te la activas vos? Voy a levantar la mano me están levantando las manos y no es que, que, que la pregunto. Bueno, Prilines, yo creo que vamos a finalizar el vídeo. Porque aquí veo mucha gente que viene, no sé. Para ver el vídeo, aquí se viene a participar. Para ver el vídeo está YouTube. Ana Hola, Victoria, yo sí que, no, pregunta. no, Ana Victoria, no te da la palabra. Es la cuarta vez que, que, que Ana viendo. Victoria la hago ahí desde la cama, que ya, ya, ya ha aparecido varias veces desde la cama. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? A ver, Ana Victoria, pero muy breve. Porque... Le quiero preguntar, sí, si es solo una pregunta corta. Le quiero preguntar a, a Jason Arango. ¿Cuál fue el motivo que a él le dieron el número de NIE? Te lo digo yo rápidamente. Jason Arango fue al Consulado de Colombia y dijo que quería repoblar España. Rellenó el impreso y donde ponía el motivo, repoblar España. Lo entregó en el Consulado de Colombia, el Consulado de Colombia lo manda aquí a España, la policía española lo procesa y le manda un email con su NIE. Fíjate, fíjate que bien. Luego qué pasó, que cuando empezasteis hay muchos como Jason, Jason fue pionero porque era un liner avanzado. Cuando ya empezaste y muchísimo muchísimos, muchísimos, empezaron ya algunos consulados y ni te cuento del de Argentina, porque yo sé que tú estás en Argentina. Sí. Ni te cuento el de Argentina que te dice que si vas a viajar a España, que te dicen directamente que no te lo dan. ¿Es así o no? No te dan por nada. Por no te da por tío. nada, por eso ya ni te cuento el de Argentina. Pero él como estaba con Colombia, uh, ya os he dicho mucho que cada, cada consulado tiene su, según el cónsul que toque. Uy yo tengo yo tengo una anécdota con el NIE acá en Colombia también que yo lo estaba solicitando. bueno pues si eres igual de breve que Ana Victoria que ya os voy conociendo te dejo que cuentes la anécdota señorita Claudia no, uh -huh. otro día que venga cuenta la anécdota pero rápido Oye, sí, no el eh, Luis yo llamé a la embajada de de España en Colombia y les dije que cómo podía solicitar el NIE me dijeron que porque lo iba a necesitar, yo le dije que iba a estudiar tres meses y que no iba a ir con visa. Entonces me dijeron que, ah bueno, que lo podía solicitar en el consulado de donde yo vivo. Yo vivo en Medellín. La embajada de Colombia ¿Sí, sí? queda en Bogotá. A ver si es que es así. Es que es eh, eh, lo que dice la ley es un motivo socioeconómico con España, como puede ser estudiar un curso, comprarte una bicicleta. O incluso era abrirte una cuenta corriente, aunque ahora lo de la cuenta corriente se están dando otro papelito que sustituye al ni Parece que los NIE les cuesta darlos, pero legalmente los tienen que dar. Pero está bien la aportación que has hecho. Todavía no te la has sacado, ¿no? Porque no has decidido si vienes o no, ¿no? no porque en eso llegó la emergencia y. Y nos, nos ha parado a todos, todos el bicho. Todos. Mirta, venga, ¿qué quieres decir? Mirta, actívate el audio. A ver, es para Mauricio. Mauricio, tú que vives con tus padres, ¿cuánto eh, del total de los 540 por mes, cuál ha sido el descuento por a, por tener habitación ya ya disponible? No se lo han debido de hacer, ¿no, Mauricio? Todavía, ¿no? No, todavía no me han hecho claro, eso. La sabes... pregunta, escucha, ahora va a ir, mira, os digo, para que no os pongáis nerviosos, luego va a ir Leonela. O sea que, Leonela, estate pendiente. No, no todavía no lo has presentado no lo sabes pero la pregunta no, que hace no, mirta... no lo he presentado porque tengo que llevar eh, claro. obviamente de la matrícula y todo no puedo ir solamente a preguntar vengas cómo hacer esto que sí, o que nada sí. Traen... escucha que os Se voy, que voy a dar te... alguna pista que es muy buena la pregunta de mirta como siempre a ver yo os he dicho que os pidáis uno de seis meses recomendable porque os ahorráis el, el buscar los antecedentes penales mm -hmm. apostillados de vuestro país pero otro mm -hmm. buen motivo para pedir un cursito de seis meses de cuatro, si queréis, también podría ser de cuatro, ¿eh? la única de hacerlo pequeñito es que hay que ir renovando luego, pero luego las renovaciones os las dan muy fáciles. ¿eh? Vamos a ponernos en los seis meses, que es el donde se hay la transición. A partir de seis meses, aparte de pedirte el, el certificado de penales apostillado, vete ahora a Colombia o a Argentina a pedirlo, es el dinero. Os están pidiendo 540 y no sé cuántos euros por mes, claro, no es lo mismo 540 por 6 meses que 540 por 12 meses, total, que con 540 por 6 te vale. Voy a la pregunta de Mirta, es muy buena. La ley dice: si tú, por ejemplo, tienes un alojamiento garantizado por un familiar o por algo, te descuentan, te pueden descontar de esos 540, pues el coste del alquiler, la, la, pero la pregunta es: no lo sabemos, Mirta, porque no lo pone en ningún lado en la ley. Pero es bueno, es una muy buena pregunta hombre yo le diría a nuestro amigo mauricio que si él puede llevar los 540 por seis meses te quita de historias pero a lo mejor si te faltan 100 eurillos para los 540 por 6 o sea 100 por mes pues puedes decir mira es que esto pero es bueno. el alojamiento y te lo tendrían que admitir y si no como dice don oscar te van a mandar una carta diciendo oiga, que no nos vale esto arreglelo, lo que sea nos ha quedado claro no venga no, no lo pone en ningún lado cuánto es ese dinero Mirta por decírtelo rápidamente pero sí, sí es no, cierto igual, igual señor Luis yo cuando vaya ya yo lo voy a preguntar claro cuando vaya ya voy, voy es que de, de eso se trata no de traer la información eso y te agradezco mucho sí, sí. Lo, eh, te agradezco sí, sí, mucho sí. lo que estás diciendo porque se trata exacto de de no venir es venir a aplicar, preguntar aplicar, y luego aplicar. venir también para aclarar porque nos estáis claro, ayudando yo no puedo, a muchos, ¿claro? Yo no, puedo, yo no puedo llegar allá y decir, venga, es que me mandan no, a preguntar esto. Ah, señor Luis, ya pregunté, venga, es que trae este papel. Ah, me toca el no. De hecho, llega con claro. una información ah, completa porque entonces. Ahora, no mi Mauricio, no. mi consejo rápido, si tú tienes los que enseñar, porque no se lo tenéis que dar a nadie el dinero, eso lo enseñar. Si tú tienes los 540 por seis meses, pues llévalos, enséñalos. que te falta un poco? Pues puedes decir que 100 por mes o 200 por mes, yo qué sé. Es la vivienda que te la dan gratis tu familiar. Hola, hola, hola, hola, hola. Ok, pero sin embargo yo, yo voy a, a decir ahí aquí yo estoy viendo mi casa a ver si de pronto me llegan a hacer un descuento. Si me llegan a hacer el descuento yo les voy a comentar de toda te manera. Te lo agradecería por... mucho. Mm, sí. Insisto, no te lo agradezco por mí, que yo no voy a pedir la uh -huh. sino por todos los prilines, ¿vale? Que lo van a agradecer muchísimo. Bueno, venga, voy a dar paso ¿A quién le había prometido? Ahora la ha perdido. A Lionela. A a ¿Y dónde está leonela Leonela actívate el audio. Venga, ya puedes hablar. leonela venga. Hola, leonela. hola, hola. Sí, ya está ahí. Venga. Pero no te quites el, el vídeo, leonela Es que me toca correrlo para poder. Venga, así ya estás perfecta. Te oímos y te vemos. Venga, perfecto. Bueno, hola a todos Luis y muchas gracias pues por todo lo que haces y la información y todos los que nos colaboran. Pues es la primera vez que estoy en el Zoom. Y bueno, yo sé que ya diste un video donde me puede informar un poco más, pero sí quería saber algo que creo que no aparece en ese video porque Venga, yo pregúntalo, Leonel. Si voy con un contrato o precontrato de trabajo, yo soy en Colombia. Eh, pero ahora, ¿sí ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? en Colombia. ¿Estás en Colombia? Vale. Venga, siga con la pregunta. Sí. Si tengo, si puedo conseguir desde acá un contrato o un precontrato de trabajo. Sí. Para poder eh, no justificar tanto dinero, o sea, porque Sí, sí, sí, te entiendo sí, la pregunta. No, sí, ¿cuál es? Venga. Para si tú, estudiar, a ver, el que venga con un contrato, un precontrato de trabajo desde su país, va al consulado de su país ¿Cuánto? Y te dan una visa de. de, de escucha, te dan una visa de trabajo y no tienes que traer los 90 euros por día, ni el billete de vuelta, ni todos los rollos esos. Ah, la otra bueno, cosa es que el consulado que te lo dé o no. Venga. Qué pena, Luis. Y de hoy, eh, tampoco tengo que justificar que eh, tengo una reserva en un hotel o algo, ¿o sí? No, no, sí. no en ese caso tampoco tienes que justificar reserva de hotel. Sí. ¿No? Bueno, ¿y qué me le piden? A mi hija, o sea, ya. A sea ver, lo sea ideal, sea lo sea ideal es venir como sea tú dices, con una visa de trabajo. Eso es lo ideal. Eh, lo, lo difícil es que, que el consulado te la dé. Mm. Pero te puedes traer hasta tu hija si quieres. Mm, ya, ya, ya, pero no o sea, estás ¿Pero si qué pasa? ¿Tienes? Eh, escúchame, ¿tienes a alguien que te quiera contratar o qué? No, no. Pero en vale. esas estoy, o sea, ese es el propósito que tengo. Alguien la quiere recomendar algo a esta señorita. Eh, sería muy bueno que consiguiera el contrato. Es muy difícil que lo consiga desde Colombia. Más fácil se viene como turista y aquí consigue el empleo porque si es muy complicado, tiene que ser una empresa muy inter muy grande para que le acepten el permiso de trabajo desde Colombia y tiene que ser un, también una profesión de alta que esté muy calificada pues para es difícil, es difícil. Yo sé que, a no, ver, antiguamente, posible. mira, eh, lo que dice Milton es totalmente correcto. Antiguamente, por ejemplo, yo sé que iba el Supersol allí, a Colombia o a tal, y reclutaba allí un montón de gente y se la traía para acá a trabajar. ¿Eh? Os hablo sí. hace años. También sé el tema de los socorristas. En Perú y en otros países van, les contratan, pero eso sí, les contratan solo para cuatro, tres, cuatro meses. Y van allí, los reclutan, vienen, eso sí, firman un compromiso de que se van a volver eso les hacen para darles la visa si tú por tu cuenta lo encuentras es en la mejor manera lo que pasa que es que es difícil es difícil porque encontrar el trabajo desde allí pero es difícil pero puede ser claro entonces ahí te ahorras el billete de vuelta te ahorras el dinero ese de los 90 euros y, y, y lo que estabas diciendo vamos vale quieres preguntar okay. algo más anda leonela eh, no no Sería eso. Vale, a ver, venga, Igual, yo... Si de pronto Oscar me quiere aportar algo más, lo escucho. Vale, que nos queda poco tiempo. Venga, vosotros sí. dos, eh, Jonathan. Venga, estabas levantando la mano física. Te he visto casualidad. Venga. Hola, ¿qué tal? Soy Anel, la mujer de Jonathan. Estamos primera vez en el Zoom. Saludos para bueno, todos. Vosotros eráis los que me interrumpíais antes, así de repente, ¿no? Sí, venga, no perdona, sabía yo quién era, era, pero ahora se lo <risa> Venga, haz la pregunta. Sí. Venga. <risa> perdona, ¿eh? No, pasa. Mi pregunta es este concisa. Nosotros recién hemos llegado el 18 de febrero aquí y con el confinamiento no nos dio tiempo de nada, de conocer, ni de buscar, ni de nada. Estamos ahorita y nada, no sabemos nada de los que son los papeles. Hemos venido con nuestro hijo de nueve años, ah, sí. pero tengo un tío que tiene aquí ya la nacionalidad de España. Y no sé si él, por medio de él, podríamos regularizar nuestros papeles, pero también salvo que él quisiera, no o hay algún otro medio que nosotros podríamos regularizar nuestros papeles. Pues mira, yo te diría lo, lo primero los... mmm, que os veáis los vídeos. por claro, Condensaros así, en un momento, todas las posibilidades que hay. Eso es lo primero que os diría. Ahora yo invito a alguien de la audiencia le quiere responder a la pregunta que acaba de hacer que active su micro y la responda, porque no os digo que levantéis la mano porque tenéis un montón la mano levantada. ¿Alguien le quiere responder? Ella tiene muchas posibilidades, ella tiene que escribirse los videos y mirar cuál es su mejor opción. Ya lo del tío, lo del tío ya es más delicado porque él tiene que demostrar que las que Exacto. La, la sustenta a usted y a su familia y todo eso. Pero este está tiempo tiene todavía muchos días para pedir una vale. victoria, eh, pero... O sea, el, el ver los vídeos. Coincidimos con pero ver los vídeos. Video. El tío, si quieres que, que te vaya el tío, es que te, el tío te mantiene, te mantiene y tenéis que demostrar por qué nos os mantenéis vosotros y por qué os mantiene el tío. Y es difícil. Ah, eh, pues Mirta, quería decirle algo, la verdad, ¿no? Pues venga. La, tienes, tienes, tienes. Para empezar, tienes que ver los vídeos y enfatiza aquellos que digan así, ¿no? arraigo por estancia, que es que estás en el desierto, y la de estudios. Tienes muchas opciones, pero hay videos suficientes y bien completos en, en toda la galería de Brixline, que te los tienes que ver con papel y lápiz y toma nota. Y, y yo ratifico lo que dice Mirta, que lo está diciendo ella. ¿eh? Pero es que yo añadiría, yo es que yo no me vendría yo no me embarcaría sin verme los vídeos. No sé, yo si yo fuera si yo fuera al revés, eh, os lo juro, o sea, os lo digo con el pero corazón. Pero yo, viendo, yo no sé. Poco a poco. Si lo he estado viendo, poco a poco. Estamos aquí pues, también. Pues mira, vas a hacer. Hacéis una de cosa. De Escucha, los veis tranquilamente, sobre todo los que te ha recomendado Mirta, porque ahora ya últimamente hacemos uno al día. Y vais, las dudas que tengáis concretas, os las anotáis. ¿Vale? Y cuando queráis, aquí estamos en Zoom todos los días. ¿Vale? o metéis con Ay, esa lista gracias. de dudas. ¿Vale? Yo creo que es sí. la mejor, lo mejor que. Es, ¿Vale? Entonces, toda la duda la vais anotando. Y ese y el día que sea, te metes, o metéis, va, va, va, y la resolvemos. ¿Vale? Sí, señor Luis, señor Luis. Dime, venga, este sea. Este much ese muchacho Moisés quiere hablar, pero no es capaz, no sabe cómo hablar. Pues. Ahí viene, ahí viene el... Moisés, a ver si encuentro a Moisés. No sé qué haría. A ver, Moisés. Que active el micrófono. Que active el micrófono, claro, pero es que madre mía. Muy difícil que hace. El abogado quiere hablar. Ah, pues venga, Oscar, te no. doy. Mientras busco a Moisés, habla fíjense, tú, este, Oscar. Fíjense, eh, cada quien tiene que tener un plan de qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer ve su contexto familiar y pueden ajustar. Inclusive la ley te permite que tú puedas cambiar de, de un tipo de solicitud a otro tipo de solicitud. Siempre se ha hablado del arraigo social. El arraigo social te pide que tienes que estar tres años ahí. Inclusive te puedes llegar a un pueblito por allá escondido y bueno, ahí no hay, casi ni hay policía y puedes estar los tres años. Pero fíjate también que existe el arraigo eh, laboral. Y el arraigo laboral, tú puedes hacer una combinación entre estudio y, a la, y, al, y al último tiempo, con seis meses que estés laborando, en el segundo año, tú puedes solicitar arraigo laboral y no tienes que esperar tres años. Es cuestión de, de, de hacer combinaciones y de acuerdo, claro, evidentemente de, del dinero con que cuentes y cómo, y cómo jugar las alternativas. Totalmente, ah, lo, que sí, lo que sí les digo es algo, por ejemplo, el que, el que hagas un contrato de trabajo externo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el bufete BIO asesora mucho en temas migratorios, es un papelero, o sea, te piden documentos, te mandan a postillar, es bastante complicado. Además que el estado, el estado español resguarda mucho el tema laboral, que si no hay un español Tienes que comprobar que no existe un español que esté presto a, a, a cumplir esa plaza laboral, eso es sumamente difícil, que o sea, es complicado. Salvo, corríjame, don Oscar, salvo Perú, Perú y Chile. No Perú y Chile son la excepción, sí. Perú y Chile tenéis suerte. Perú y Chile. Los demás, por eso mucho hacemos estos vídeos, porque hay otras maneras. Por claro, la que ella plantea es muy buena, pero claro, es que le van a poner así en el consulado en sí, las uñas, le van a poner, ¿verdad, Don Oscar? ¿Usted sí, le... te van a te vas a desgastar en tiempo y te vas a desgastar en dinero porque te van a mandar apostillas apostilla y apostilla apostilla. En el caso del NIE, disculpe que me devuelve un poquito, que es el número de identificación extranjero. Lo que puedan adelantar desde el consulado, ese sí lo pueden pedir, porque tú puedes de repente tener un título universitario y decir, Ajá, ¿y ¿por qué usted quiere ir al NIE? Ah, porque voy a hacer un reconocimiento de estudio. Y ya, y sencillamente ve que tú eres profesional y te hacen el NIE. Y así puedes adelantar cosas que después, cuando estés allá en España, te van a consumir tiempo, porque el NIE tienes que solicitarlo con una cita y eso tarde y es con la policía. Entonces, cosas así puedes ir adelantando. No te recomiendo, a menos que seas un médico o que sea que te a una universidad cuestiones así que seas de, de cuarto nivel de estudio que, que, que haya que existan convenios no tocar ese esa esa posibilidad porque lo más seguro que te lo van a negar y Mire, a estar vale buenísimo. yo a don Óscar como él está aquí de motu propio está aportando sin pedir nada a cambio yo le voy a pedir ahora mismo que si él quiere dar sus datos con eh, en el país que está y a, y a quien atiende que los dé por si alguno okay. quiere hablar con él pero lo hago insisto yo no tengo ningún negocio con, con ellos pero le veo un buen profesional y él está aquí llevado unos días aportando sin pedir nada a cambio don oscar cómo pueden contactar con usted si sí, fíjense si ustedes me buscan en las redes, normalmente buscan Oscar Padrón y salgo como abogado migratorio oscar en, padrón en, Salvador, en venezuela oscar padrón y aparecen en muchos sitios en qué eh, país está usted es... don oscar Ahorita me encuentro en Ecuador, próximamente hoy a España. Vale, y es usted de Venezuela, ¿no? Y de Venezuela, yo tengo licencia vale. de ejercicio en Venezuela. No, sí, si solo le... es para que le conozcan no. un poco, ¿vale? Mira, bueno, o sea, buscando eh, Oscar Padrón pueden contactar con usted, ¿no? Alguien que vea este vídeo y quiera hablar con usted, ¿no? Este, otro detalle que lo he escuchado con el tema de los de los, de los de los antecedentes penales. Hay países que son muy fácil sacar los antecedentes penales y se obtienen por Internet. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es el único documento, es el único documento que puedes hacer todo el procedimiento por Internet. Lo solicitas por Internet, te registras y te llega ahí mismo. Y a, al término de que tú en Cancillería pides apostilla la apostilla te llega electrónica. Es el único. Colombia es muy fácil también. Se hace por Internet, solicita tus antecedentes, lo pediste con tu número de cédula, ¿verdad? Y después te presentas ahí mismo al consulado, pagas 10 dólares y te hagan la postilla ahí mismo. O sea, hay que ver, o sea, no le tengan miedo al tema antecedente, depende de que revisen si tiene la posibilidad electrónica. Colombia y Venezuela es muy fácil. Vale, pues muy buen dato también para. Yo lo desconocía, pues ya lo sabéis, los que estáis en Colombia y Venezuela, funciona bien. Si os lo dice Oscar, el. Él conoce mejor el tema. A ver, nos queda muy poco, nos quedan como máximo cinco minutos. Tenéis un montón la mano levantada. Yo, a ver, me gustaría que participara alguien nuevo que no haya participado. Huawei, el, al señor este que decíais, yo no le logro activar el micrófono. Milton, por cierto, os agradezco especialmente a los que me estáis ayudando mucho. Mirta, Milton, a Mauricio. Ver, señor Luis, señor Luis, a quisiera ver. participar. Soy nuevo. Venga, a ver, Huawei. Oye, espera, espera, sí, te escuchamos, te escuchamos. a participar, ya. venga, participa. A ver, para los que, eh, mi nombre es José García. Eh, mire, la primera vez que participo en vivo, pero mi pregunta es puntual. Yo quiero viajar a a España. Eh, ¿Qué me recomienda usted eh, que yo saque mi visa como turista y luego pueda acceder a la a la visa de estudiante o directamente puedo sacar mi visa de, de turista porque cuento con, cuento con el dinero suficiente para, para poder estar vale, un año estudiando por allá vale vale eh, vamos Entonces, a ¿cuál vale, vale, sería vale. recomendación te vamos a le voy a invitar a mauricio que te responda si nos oye por ahí porque como se está sacando ahora mismo el permiso de estancia por estudios eh, tu pregunta es si es mejor sacarlo antes de venir o cuando estés aquí. Claro, claro. eso es, es mi pregunta. Es, es puntual, si sí. bueno, pues, ¿Me recomendarían ustedes, este, si poder sacar mi visa, este, de turista y luego estando en España sacar el visa, el visa de estudiante, porque bueno, vale, cuento entonces, con el dinero suficiente que para tiempo. poder, este, demostrar de que tengo esa cantidad que te pide el Estado para poder tú... Vale, mira, te lo digo muy rápido. Eh, si te puedes sacar mejor la visa de estudios desde tu país, y te lo digo a ti, Huawei V7, y se lo digo a todos, si te puedes sacar la visa antes de venir, la de estudios, es mejor. Y te voy a decir por qué. Porque te ahorras el boleto de vuelta. Solo te tienes que sacar el billete de avión de venir te ahorras el tener que traer 90 euros por día de turista que en teoría vas a estar vale te ahorras te ahorras todo eso eh, ah, tienes que correcto. tienes que enseñar los 540 euros por cada mes que vas a estar pero si tú tienes el dinero pues si tienes el dinero para enseñarlo, sí, sí, chico, tengo tengo el dinero eh, pues si tienes tengo, tengo el tengo dinero, dinero para enseñarlo mi consejo, mi opinión, os digo, vosotros pues reflexionad acerca de uno lo que queráis, coger información de todas las fuentes. Mi consejo, yo me sacaría la de un año, me sacaría la de un año, me buscaría un curso de un año que me admitan, me iría ya al consulado, les enseñaría los 6.000 no sé cuántos euros, 540 por 12, y mis antecedentes penales que no los tengo, y pagante, y te ahorras te ahorras además la el, el nervio de estar aquí luego buscándolo en en, en 60 días pero vamos es una opción mi mi mi, mi pregunta es esto señor luis mi pregunta es esta. disculpe y vete, eh... y mira y mírate los vídeos porque otro que no se ha mirado los vídeos yo venís aquí a que lo resolvamos en un momento y es cosas que os afecta a toda la vida vuestra es cosa muy importante que aquí no estamos enseñando a desmontar un teléfono okay. de verdad veros los vídeos en vez de ver series veros los vídeos de pre-line, además y luego ver los otros y comparáis. Correcto. Dime, venga, rápidamente. Venga, Huawei. Ya. Y el, oye, y es cosa. el, y el mi, próximo día Huawei, cuando entréis aquí azul, te pones tu nombre ahí. No dejas el nombre de tu. Correcto, nombre, correcto, harás, correcto, gracias. No un Huawei. Venga. <risa> no, no, gracias, gracias. Mi nombre es García. García, pero. Venga. García. Pero mira, este, yo tengo mi, tengo mi pareja que, que, ahorita está en, en, en España, se ha quedado en España, pero ella ya. Eh, Cumplió Dos minutos tres quedan de vídeo. Ella también puede acceder a la, a la lista hoy en día. También, tarifa puede, tarifa, también, también puede. Pero ya, ya pasó los, los tres meses que, que ah, te no, da ya, la lista. Si lleva aquí los tres meses ya no puede. Ya le toca el desierto. Tu novia no se vio los vídeos de Preline. No se los vio. Ah, le toca esperar tres años. O todavía gracias, una, gracias, escucha, gracias, queda gracias. una posibilidad. Que te la desvelo si te ve los vídeos. Que hay una posibilidad de Pero habría hecho gracias, mejor gracias, tu estamos. novia, como estás haciendo tú ahora, preparando las cosas. Correcto, no, no, no gracias, gracias. No, no. Todos me dejó he algo de duda. Vale, vente, ma vente mañana si quieres con más tiempo, el día que queráis, ¿vale? Que estamos todos los días, Trilines, tengo que acabarlo. Escucha, estamos todos los días, de lunes a domingo. Yo mientras pueda, aquí estaré. Apoyar el canal, difundirlo, yo lo estoy apoyando, ¿vale? Y yo esto lo estoy haciendo por vosotros. Que os quede muy claro, ¿eh? Que a mí aquí nadie me paga nada y lo poco que me dan por la publicidad del Google este... Sabéis lo que hago con ese poquito de dinero que es muy poco se lo doy a la persona que está poniendo luego todo lo que hablamos pone un índice pone en el minuto 3 garcía preguntó no sé qué en el no sé cuánto mirta dijo y entonces lo va, va haciendo unos índices si os fijáis debajo de cada vídeo hay unos índices con todos los minutos para que encontréis luego la información eso es lo que hago yo con lo poquito que me da youtube vale insisto apoyar también como estaba diciendo mauricio con lo que aprendéis. a garcía cuando vayas al consulado y todo este lo hagas, luego cuéntanoslo también. vale Venir aquí a preguntar, pero también venir aquí a contar. Igual que en el grupo de Telegram. Inteligencia colectiva. Prilines, os tengo que dejar. Nos quedan 30 segundos. Yo os agradezco mucho todos los que habéis estado viendo el vídeo, tanto ahora en directo como los que lo estáis viendo luego. Os pido a los que lo veis luego que pongáis en los comentarios todo lo que pensáis, todo lo que preguntéis, todo lo que queráis aportar, como siempre hacéis. Y os pido que se lo digáis a la gente, porque hay mucha gente que mira luego lo que pasa, aunque todo tiene solución, eso también es cierto. Que mañana nos vemos, ¿vale? Prilines, muchas gracias a todos y mañana, más o menos a la misma hora, suscripción con campana y campana en el móvil, que muchos no tenéis la campana.